Vídeo rápido con un total de tres noticias Empezamos por Leo Messi Y Cristiano Ronaldo El ex portero polaco que estuvo en el Real Madrid y Liverpool Deja impreso en su biografía Algunos comentarios sobre ex compañeros y rivales Que tuvo a lo largo de su carrera futbolística Algunos nombres que salen a relucir son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Según indica el medio italiano Posticipo, De Lionel Messi comenta Fue muy provocativo como lo fueron el Barcelona Y su entrenador Pep Guardiola Siempre estaban dispuestos a molestarte Y muchas veces lo conseguían a la perfección He visto y escuchado a Messi decir cosas tan groseras a Pepe Ramos, que tú ni siquiera puedes imaginarte que puede salir de la boca de una persona que parece tan tranquila y simpática dice de Raúl y Cristiano, Raúl era un personaje muy arrogante, pero en general era un tipo normal, Cristiano Ronaldo en cambio es muy egocéntrico, pero tiene muchas ganas de ganar, seguro que preferiría un 1-0 con un gol suyo que un 5-0 sin marcar él aparte de eso es un tipo absolutamente normal, pero entiendo que pueda ser percibido de manera diferente desde afuera por tanto, críticas durísimas de Dude, que ex compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid repartió para todo el mundo: para Messi, para Cristiano, para Raúl, etc. Vamos a seguir hablando en este caso del equipo de Leo Messi en la actualidad del Paris Saint-Germain vamos a hablar sobre la opción de recompra del Paris Saint Germain sobre Xavi Simons. Xavi Simons fichó la pasada campaña por el PSV de Joven, ya que buscaba minutos de calidad fuera del Paris Saint Germain. El joven futbolista no estaba gozando de minutos de calidad en el equipo francés y decidió buscarlos fuera. El centrocampista de 19 años incorporó una cláusula que facilitaría su vuelta a Les et Bleu, según confirmó Marcel Brandt, director general del cuadro neerlandés. Sin embargo, el pasado verano negaron la existencia de esta estipulación las posibilidades de que el campeón de la Ligue 1 trate de recuperar a Xavi Simons son cada vez mayores ya que su rendimiento está siendo muy bueno durante este inicio de temporada y su valor de mercado está subiendo el ex del FC Barcelona ha disputado tres encuentros oficiales con el plantel del Ruud, Van, mister Roy y ha aportado siete goles y tres asistencias además debutó el pasado mes de septiembre en la Europa League y fase previa de la Champions League como sus primeras actuaciones en competiciones europeas por tanto esto es lo que tiene acordado el PSG por Xavi Simons Y ya para acabar vamos a hablar... Con otra noticia del mercado de fichajes. Mikhailo Modric está en boca de muchos grandes de Europa. El Newcastle ya ha movido ficha por él. El Liverpool y el Arsenal siguen pendientes y el último en salir a la palestra es el Real Madrid, que se ha fijado en la perla de Donetsk. Según TNT Sports, el Paris Saint Germain se habría sumado a la puja por el talentoso extremo ucraniano. El conjunto galo medita apostar por el novedoso atacante en las próximas ventanas de traspaso. Después de Kylian Mbappé y Vinicius Jr., es el mejor jugador de Europa en su puesto. Dijo recientemente el mítico Darío Derná en declaraciones a CBS Spot. El directivo del Shakhtar resumió los puntos fuertes de Modric para los que no haya tenido el placer de verle en acción. Es increíble, lo tiene todo y lo demuestra en cada partido. Conduce con la izquierda, con la derecha, destaca en el uno contra uno, es buen chico y solo tiene 21 años. No le preocupan las ofertas, solo quiere divertirse jugando a fútbol, Cerró.